Gracias Carolina. Bueno, y como habíamos dicho al momento de irnos a la pausa está con nosotros Luis Rosario Socías, con quien vamos a conversar acerca del proceso de vacunación y de otros temas relativo a la salud. Luis es el director provincial de salud que como cada lunes está con nosotros en este su programa. Buenos días Luisito. ¿Cómo andas? ¿Cómo estás? No no no. Doctor, la primera pregunta que quiero hacerle, ¿cómo afecta el proceso de vacunación estos dos días de huelga en San Francisco bueno, bueno, date, de Macorís? Cu date cuenta que, buenos días, a todas las teleaudiencias. <risa> date cuenta que hoy para hoy teníamos casi 5 mil personas de ponerle la segunda dosis. Señora, aguántese hasta el miércoles o hasta el jueves, porque... De ser que miércoles hay otro paquetico, entonces vamos a tener mucha aglomeración. Sí. Y mañana también teníamos más de 4 mil segundas dosis. Al colectivo eso no le vale. De personas? Eh, mire, eh, 20, yo soy un, yo soy una persona que mi forma de ser, yo he sido huelguista todo el tiempo. El Pimentel tiene 24 horas porque yo hice una huelga siendo alcalde. <ríe> Siendo alcalde. Pero ustedes lo saben, y cerramos el pueblo cinco días con un equipo de jóvenes: eh, eh, Gillo, Cuchi, eh, La Felpa un grupo de jóvenes de allá, y cerramos el pueblo porque Pimentel necesitaba. Adiós, pero nos estaban dando 16 horas de apagones diarios. Y entonces hicimos una huelga y logramos, la, eh, mediante la lucha del pueblo, logramos las 24 horas con apoyo total de, del ayuntamiento y yo era alcalde entonces pero el, el gobierno está, era del PLD sí en el PLD estaba en oposición doctor, el, el, el gobierno sí el gobierno era del PLD cuando eso, ahora usted no se atreve pero a el... yo te voy a decir, decir María, yo, yo te voy a decir algo mira ha faltado quizás un poco de comunicación Ay, qué, porque doctor, porque las cosas se han iniciado y y si la, los trabajos se iniciaron yo hubiera preferido que si por ejemplo si no vamos a huelga pero vamos a garantizar que todos los puntos de vacunación estén abiertos. Y entonces, como usted no va a trabajar por cada huelga, entonces vamos a vacunar todito Y le sacamos provecho a la huelga. Exacto, y vacunamos mucha gente. Pero al colectivo no le importa eso. Usted, ah, no, yo no sé, eso lo dice todo. Eso es lo que parece. Eso. Porque no están haciendo nada, mejor Pero estango. por lo menos sí vamos a tener dos días de receso, porque no hay manera posible de uno abrir todos esos puntos de vacunación con una, con una huelga y donde ustedes saben que el local de nosotros está ahí en, en Los Rieles, esa esquina ustedes saben cómo se pone, sí. eh, se hace muy difícil el transporte de las muestras, de las vacunas, es con personal militar, el personal militar regularmente cuando hay huelga lo, lo, acuartelan. lo acuartelan, ustedes comprenden, pero vamos a, a rogarle a Dios que todo pase en paz, y que si la huelga quizás no termine hoy o si sigue mañana, que todo ya el miércoles volvamos a la normalidad y volvamos entonces de nuevo a, a ponernos nuestra segunda dosis, que probablemente ya el jueves estemos poniendo primera dosis de, nueve, de nuevo. Y la vacuna de la Pfizer, que son para niños de 12 a 18 años, y para mujeres embarazadas todavía no tenemos aquí en la provincia de Duarte. Sí, aclare eso. El, el primer alcalde, lote el que llegó alcalde, lo que de sí. 200 mil y pico de vacunas se distribuyó entre Santiago y Santo Domingo. Okay. En el segundo lote que llegue, entonces tendremos vacunas Pfizer aquí en la provincia de Duarte y lo estaremos anunciando a toda la población. Exacto. ¿Es en una sola dosis la Pfizer? No, no, son no, dos son dosis. dosis. La segunda dosis se coloca a los 21 días un poco antes de, de las de las otras vacunas oyeron entonces, la vacuna dos, dos, fase solamente en Santo Domingo y Santiago se lo capitulando dije. El, eh, ni hoy lunes ahí? ni mañana el proceso de vacunación va a continuar no, está, está, está se detiene claro entonces que sí. los que estaban para hoy y, y mañana a partir del miércoles ya ya el, el martes en la noche o en la tardecita y el miércoles por la mañana anunciaremos todos los, los puntos de vacunación que tendremos, ahí Ojo, esto es para la segunda dosis, es para la, la segunda? primera dosis ¿cómo La hará? primera dosis ya probablemente ya para el jueves tengamos primera dosis de nuevo porque el avión con las vacunas llega el miércoles, exactamente O sea que y, y otra cosa Ajá. no solamente de vacunas, oigan algo, tenemos una ocupación de cama COVID de cerca de un 76 75% ¿Dónde doctor? Aquí en la provincia de Duarte Oye. 75% Además de que tenemos muchas personas de, de Nagua, Salcedo Pero aquí hemos subido Significa que a partir de hoy No hay boda, no hay fiesta, no hay cumpleaños Todo el que tenga atención la gente de Castillo, la gente de La Guarna que tienen ni que torneo en la cancha. toda esas actividad más está suspendida. Si usted quiere jugar basquetbol, agarre una bola, vaya y tírela usted solo, pero no me invite gente a la cancha a verlo tirando bola. Suspendida totalmente. Totalmente suspendida toda la jugada de gallo en toda la provincia. Porque se suspendieron la semana pasada y el Ministerio de Deportes tiró un comunicado de que estaban permitidas. El Ministerio de Salud Pública suspende... Todas las jugadas de gallo esta semana. Doctor, pero ¿por qué no se pone de acuerdo? Y to, no, no, oye algo. Lo que pasa fue que como dejaron seis provincias abiertas, uh -huh. el ministerio permitió que en las provincias que estaban abiertas siguieran la jugada. Pero el nivel de positividad que hemos alcanzado no permite que tengamos jugadas abiertas. Van a estar totalmente cerradas. Perfecto. Bebida alcohólica de las 3 de la tarde para adelante, tránquese en su casa, vea hacer su romo en su casa, tranquilo, vaya en la mañana y cómprelo. Pero cero bebida en los bares de las 3 de la tarde en adelante. Señores, si no controlamos nosotros aquí, esto se nos va a disparar de claro, nuevo. Así es. Porque todavía falta mucha gente por vacunar. Así Doctor, es. ¿cómo se están comportando las comunidades los fines de semana y los tetines? Mira, anoche me cumple. llamaron de la zona de mi pueblo. señor. ustedes, Caubete y los limones, dejen esa bebedera de noche. Demasiado COVID hay ahí. Demasiado. Anoche me llamaron cerca de las diez y media de la noche con una fiesta grandísima en los limones. Y se ha muerto <risa> muchísima gente ahí, gente ahí. Y además recuerden que esto no es un juego, la cepa brasileña. Las cepas británicas están en la provincia de Duarte, ¿Cómo? que no es que di que no, están desde hace meses, ya esas cepas están aquí. Y esas cepas le dan durísimo a la gente joven. En Pimentel se murió una joven, eh, le decían insuperable, de cerca de treinta y pico de años. Fumaba muchísima juca. ¿Cuántos años tenía? Sabe. 30 y pico. Mira algunas preguntas alto. muy puntuales que le hacen al doctor rapidito doctor porque ya veo chamo aquí que no está haciendo señas. Sí, sí. Dice Miguel Mendoza, eh, saludos una pregunta eh, dentro de las prohibiciones que usted anunció de eventos y demás, la iglesia seguirá haciendo sus cultos. La iglesia hace sus cultos pero con su distanciamiento porque le hemos marcado los asientos a la iglesia con un asiento lleno y dos vacíos. Y además en la si bebida. Se mantiene, que la se... Si se mantienen así atención. Atención, aquí, van a, aquí viene un nuevo, un nuevo obispo y tienen pensado una gran actividad de masa para eso. Veámoslo por aquí, por Telenor. Doctor, Ana tranquilito, Rosario. Tranquilito, pero no va a haber aglomeración. Doctor, ahí. Ana Rosario, perdón que le interrumpa, pero es para poderle responder estas inquietudes. Dice ella, los puntos de vacunación desde el sábado... A las 12 del mediodía dejaron de trabajar. A mí me tocaba la segunda el sábado y asistí al centro a las 12 cuando salí del trabajo. Y se dice ella... El, miércoles. O sea, ella pregunta de que por, cómo estaba, por qué estaban cerradas. Mira, mira regularmente los fines de semana nosotros trabajamos con encamados. Y lo hemos dicho siempre, el que le toque la vacuna sábado o domingo puede ir el viernes o el lunes a su punto de vacunación. Porque se hace muy difícil que hoy la vacunación baja el fin de semana. Y normal, nosotros hay días que hemos vacunado mil personas en un día, pero cuando se mete el sábado nosotros vacunamos 800. Mira, doctor. Y los domingos también, entonces para por eso gente. decidimos trabajar con camado los fines de semana. Bueno, ¿Qué es lo que ya es, es el camado, último, doctor? Ya. encamado, doctor? los encamados los que están en su casa, que no pueden ah, salir. Ah, ya, los ya, los ya, Tienen encama. algún tipo de situación que no pueden caminar o algo y decidimos ah, los fines de semana domicilio. para bien. esa persona. ¿Cómo no? Bueno, gracias. Oye, bueno, bueno. Y miren ¿y dónde están quemando goma? Trate de que, si usted está positivo, no inhale ese humo en la coma, porque se le combina ese humo con ese no COVID eso. y usted no se sabe dónde vaya a parar. El colectivo bueno. tiene derecho bueno. a protesta y no sabe de eso. Bueno, la señores, vámonos nosotros. inmediatamente. Gracias a Luis Rosario Socía, director de la policía. Para eso está la policía, para evitar pública, que se estado con la Autoridad. Nosotros. Bandidaje. Y